Condominio. Presentan la sección micondominio.com en El Solidario. Tenemos ahora a la vecina Karina Díaz desde Los Teques en Los Altos Mirandinos. Plantea, estoy desempleada y mis padres son de la tercera edad. No estamos solventes con el condominio y nos bloquearon el ascensor. Las cuotas son muy altas. Te preguntan, Elías, ¿qué puedo hacer? Sí, Karina, lo primero, eh, ojalá puedas eh, tomar este video de, de YouTube y mostrárselo a los miembros de la Junta Con mucho aprecio, con mucho respeto, vecinos están actuando al margen de la ley Ustedes no le pueden desconfigurar a Karina la utilización del ascensor Cualquier daño que ustedes causen por esa decisión a ella, a sus padres, a un tercero puede haber sanciones de carácter civil e incluso sanciones de carácter penal para los miembros de la junta que son los que tomaron esta decisión que es arbitraria y que es ilegal, hay otros mecanismos para presionar y ahí voy al caso de Karina que también es el caso que nos hace llegar Robert Patiño desde la avenida Sucre de Katia dice que en una urbanización que en el edificio están cobrando 15 dólares por apartamento y eso, bueno que hay mucha gente de tercera edad, gente mayor, no Robert que eh, no tiene la capacidad, la posibilidad de pagar, de cancelar. ¿Qué tenemos que hacer con ellos? Vecinos emprendedores, Juancho, ve, eh, condominios productivos, tenemos que buscar la manera. Si tenemos vecinos que no pueden pagar, se entiende, pero el condominio no puede quebrar, el condominio no se puede quedar sin dinero. Entonces con ellos ¿tienes unos, tienes unos peroles, unos cachivaches viejos, podemos hacer una venta de garaje, tienes un carro usado, tienes alguna actividad económica, tienes algún familiar en el exterior que te pueda enviar una remesa, una ayudadita para ti o sea tenemos que buscar opciones lo que no podemos decir es como yo no gano lo suficiente no voy a pagar el condominio, no, tenemos que pagarlo tenemos que manifestar esa voluntad de pago a lo mejor eres contadora a lo mejor eres plomera entonces puedes también con tu trabajo lo que tienes es que darle a la comunidad la señal de que tú quieres cumplir con tus obligaciones. pero la junta, por favor restituyanle hoy mismo el acceso al ascensor a esta vecina se están arriesgando a una sanción civil y también penal.